A ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Con... Martes de la quinta semana de cuaresma, del Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo de 21 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Y donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo, y yo soy de ahí arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes, mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído a decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús sigue revelando su condición divina. Antes se había revelado como fuente de agua viva y como luz del mundo. Quien rechaza la luz y la vida morirá en su pecado. Por eso no podrán ir a, a donde Jesús está a punto de marchar, pues su ceguera llevará a Jesús hacia la muerte de donde lo resucitará el Padre para ponerlo de nuevo a su lado. Estamos ante el tema central del Evangelio de Juan. ¿Quién es Jesús? Él mismo responde, yo soy de ahí arriba, yo no soy de este mundo. Cuando levanten al Hijo del Hombre en la cruz, sabrán que yo soy. Este ser levantado, Jesús se refiere a todo su Pascua, no solo a la cruz, sino también a su glorificación y su entrada en la nueva existencia junto al Padre. Cristo al revelarse como yo soy, es decir, Él es Dios, es el mismo tiempo Juez, es quien realizará el veredicto definitivo sobre nuestro pecado. Dios envía a su Hijo y el mundo lo crucificará. A nosotros nos ha escandalizado como a sus contemporáneos que la firme su divinidad. Precisamente por eso le seguimos. Jesús es el que da sentido a nuestra existencia y nos salva de nuestros males. Creemos firmemente en Él. Si lo miramos con fe en la cruz, en Cristo Pascual, en Él tenemos la curación de todos nuestros males y la fuerza para todas las luchas. Sobre todo nosotros que a quienes él mismo se nos da como alimento en la Eucaristía, el sacramento en el que participamos, de su victoria contra el mal Únicamente por la cruz Se puede llegar a conocer Totalmente a Cristo Como el Mesías definitivo de Dios Que el Señor los bendiga